Hola a todos muchachos. Ya ya que podemos navegar por el sistema nervioso, ahora vamos a comenzar introducirnos de a poquito. De lo primero que vamos a hablar es de las capas meninges o meninges. ¿sí? Ya sabemos que el sistema nervioso central se caracteriza porque está protegido por meninges. ¿sí? Entonces, de externo a interno, ¿sí? tenemos. Lo primero que tenemos antes de las meninges es Cuero cabelludo, ¿cierto? Bueno, para algunos tienen como una capa de grasita ahí, ¿no? Unos más que otros, pero pues, digamos que otra vez se le a mostrar igual. Salud. Eh, luego viene, ahora sí, el cuero cabelludo, hueso, ¿sí? Y por debajo del hueso hay un espacio que se llama espacio epidural. El espacio epidural va a estar por encima de una capa llamada dura madre. ¿Por qué le llaman dura madre? Pues porque es muy gruesa, porque es dura, ¿sí? No, como él de la coge y es hasta un motivo complicado de cortarlo. Cuerito bien duro, ¿no? No tanto como el de la lechuga, pero parecido. ¿Sí? Bien, por debajo de la duramadre nos vamos a encontrar el espacio subdural. Por encima de la dura madre, en el espacio epidural, hay unos vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos pueden generar hematomas, sangrados, o algo así. Este digamos, si es. Un sangrado sería una hemorragia epidural. Si es un hematoma o un hematoma epidural, ¿no? Creo que a un candidato presidencial una vez le pegaron un taconazo en la cabeza y le hicieron un hematoma epidural. Apetos, no estoy mal. Lo sorprendo, no lo Sí, sí. Cuéntanos malas lenguas que. Ya son chilenos de Entonces. Pero bien, eso no es grave, no Por, por, no, por generar los hematomas, y los soldados epidurales no son graves porque no hay tantos el flujo sanguíneos y no generan, y, y no los protege la dura madre. Pero, por, en el espacio subdural, que queda por debajo de la dura madre, si sí hay muchísimo mayor irrigación sanguínea. La mayor parte de los grandes vasos que van hacia el cerebro, muchos de ellos están en el espacio epi, eh, subdural. Si se rompe y se genera un hematoma, sí el daño cerebral puede ser mayor. Es si sí es urgente que se haga una craniotomía, ¿sí? una trepanación y se libere. Entonces, muchas de las hemorragias por traumas cranoencefálicos son subdurales. Entonces, es común que ustedes vean cuando lleguen a la si clínica, psicología clínica, paciente de 25 años que tuvo accidente automovilístico y con, eh, con, no sé, con, con trauma cranoencefálico por eh, bo, rebote, ¿sí? y la o sea, golpeó y acá también el cerebro se estudió contra atrás, con hematomas estructurales, frontales y occipitales, o anteriores y posteriores. Y ya ustedes saben, ¿no? ¿Cómo es? Bien, luego viene la aracnoides. se llama aracnoides porque parece la una telaraña. Por debajo de la ar arachnoides, más interior, vamos a tener la el espacio subarachnoideo. Y ese espacio subarachnoideo, por él va a viajar gran parte del líquido cefalorraquídeo, generando un colchoncito de agua en el cual flota el cerebro, ¿sí? Para que no, para liberar peces, para que si ustedes se ponen a pobrear, no comience el cerebro a rebotar con un pimpón adentro, ¿no? Bien. Y por último tenemos la pia madre. La pia madre es muy delgadítica y está pegada a la corteza. entonces casi ni se ve. ¿Quieres pasar? En el pan. Ahí tenemos la dura la madre. madre. ¿Sí? Entonces tenemos el cuero cabelludo. Esto es un personaje, pues, mórtico. grande, <risa> Cuero cabelludo. ¿Sigue? Ya no les hago taller de meninges En vivo. Eh... Ahí vemos las aracnoides que parece como una telaraña. ¿Sigue? Vemos aracnoides. Esto es dura madre en el espacio las la sesura sigue. Esto hace parte del espacio de es aracnoides, subaracnoide, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Por lo general, es que el líquido cefalorraquídeo ahora vamos a ver que se produce en unos lugares llamados plexos oroides. Y ese líquido cefalorraquídeo, pues básicamente es plasma de sangre, ¿sí? Y tiene que ir circulando. Todo el tiempo tiene que ir circulando. Si no, pues este, estos tejidos se comienzan a inflamar y se va a contraer una enfermedad llamada... Eh, la meningitis puede ser una causa de la hidrocefalia. La meningitis es la inflamación de las meninges, incluyendo estas, que puede hacer que se taponen las cisternas para que se desarrolle el líquido cefalorraquídeo, no fluya, y entonces se acumula el líquido y se adquiere hidrocefalia. Y si es, líquido, y si es mucho líquido que se está acumulando, pues va a hacer fuerza hacia de, del cráneo hacia adentro hasta que daña el cerebro, duerme y tienes muerte cerebral. Sí, o se muerte. Que no es. Dale. ¿Ah? Hasta ahí lo de venir Ahora, ventrículos. Resulta que nosotros, o sea, todo esto lo presento como un solo tema porque están estrechamente relacionadas las meninges y los ventrículos, y, los y curti, el sistema coeductal. ¿sí? En todo el sistema nervioso central va recorriendo, lo acabo de decir, un líquido llamado líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es sí, el que saca la función lumbar y ese tipo de cosas. Es está también en el cordón espinal y en el encéfalo. ¿Sí? Ayuda a proteger mecánicamente, a liberar de pesos de su cerebro para que no sufra tanto ¿sí? con los cambios mecánicos. El líquido cefalorraquídez pues, tenemos. ¿sí? Que todo este sistema se compone de los ventrículos, que son los que vemos acá, y el líquido que va circulando en el espacio virus a seis son Bien. Eh, algo importante en los ventrículos es que el, el encéfalo en el inicio es un tubito ¿Sí? se llama el tubo neural ¿recuerdas, Javi? eso lo vimos hace poquito sí. contigo sí. ¿qué pasa alrededor del tubo neural? nacen todas las células de, de neuronas y, y glías sí entonces, es importante porque alrededor de ese tubito se va formando todo el sistema nervioso central. ¿Sí? Primero es un tubito, luego se forman tres chichoncitos, vesículas. Luego se forman cinco. ¿Sí? Y entonces, alrededor de esas cinco vesículas se va a formar todas las estructuras del cerebro, del encéfalo. Entonces, si uno quiere ubicarse también bien en anatomía, uno mira en qué espacio hay y ya uno sabe qué hay alrededor. ¿Listo? ¿Listo? Comencemos entonces de lo más, eh, de, de, de, lo, de lo cefálico a lo caudal, es decir, que también de anterior a posterior, ¿listo? Desde lo cefálico a lo caudal tenemos los ventrículos laterales, que son esos que parecen una serie. Bien. Y alrededor de los ventrículos laterales se forma el cerebro. Y el, y el cerebro se compone de sistema límbico y neocorteza. Esto es lo que mencionaban de la, nica, la sí, los lóbulos y todo, está formado alrededor de los ventrículos laterales. Bien. Alrededor de eso que está en amarillo, se llama tercer ventrículo. Se forma el diencéfalo. ¿Sí? Muy bien. Y el diencéfalo está formado por cuatro estructuras. A ver por tres punticos de participación. ¿Quién me dice las cuatro estructuras que forman el diencéfalo? Acabo en la casa. Levanten la mano. Ya, tú, ya te doy la palabra. ¿Alguien más en la casa que quiera participar? Están los tímidos hoy en la casa. ¿Y tú? ¿Y tres, dos? Pues es de 1 de 3 y 1. ¿Cómo te llamas? La obra peña. La obra peña es tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. ¿Listo? A ver, para completar, para que me veas completas. El epitálamo también se conoce como glándula. No pide. <risa> que decía Descartes que era el, la conexión entre el alma y el cuerpo, ¿no? Sí, el pollito y el, ¿no? Bien, entonces, eh, muy bien. Entonces, alrededor de esta parte en amarillo vamos a tener el diencéfalo compuesto de tálamo, epitálamo, subtálamo y hipotálamo. Todos los álamos. Luego viene este acueducto, este tubito que está en rojo. Se le conoce como acueducto cerebral o acueducto de Silvio también. Ese Silvio, ¿qué podemos nombrarlo? Sí. Acueducto cerebral. Alrededor del acueducto cerebral se va a formar una estructura. ¿Cómo se llama la estructura que se forma alrededor del acueducto cerebral? Sí tal vez la protuberancia no, no, ya. más sí, anterior es sí. sí. la protuberancia ya no contesta nadie más sí. ¿Uy, qué... no yo, sí, yo yo <risa> en la casa alguien va a responder ¿Qué queda alrededor del de acueducto cerebral pero no, los no, no. que están en la casa no sé si están conectados no están conectados dale aquí, no, no. Oh. Más, no. Anterior, ¿no? ¿Eh? Es más anterior se va bajando tiene sí. sí. problemas de lateralidad de sí, ya, ya, ya, ya. no le van a prestar el carro sí. ¿Sí? sí, sí. no no no no puntos para dale la presentación con la presentación del mesencéfalo, muy bien. Es alrededor del cuarto ventrículo, ¿sí? Está, digo, el acueducto cerebral, está en mesencéfalo. Y era muy fácil, porque hay una estructura desencefálica que queda alrededor del, que queda peri, periventricular, periacueductal. Se llama sustancia gris es está en mesencéfalo, pero al hierro ¿Sí? Muy bien. Eh. Luego, seguimos bajando hacia las porciones más caudales. Vamos a encontrar el cuarto ventrículo. Y alrededor del cuarto ventrículo se forman los otros componentes del tallo y el cerebelo. ¿no? Entonces vamos a tener cerebelo, protuberancia y bulbo raquídeo. Ahí sí. ¿Listo? Ajá. Pero es alrededor sí. del cuarto, no del mesencefalo, no del, del acueducto. Sí. Muy bien. Y alrededor del resto del sistema, el cordón espinal. ¿Estamos claros? Listo, entonces pasa Pasa para Todos esos son mis ventrículos Y yo creo que Haremos ahí la grabación Muy bien